Y bueno, ya ha llegado la hora de hablar del próximo evento. Y ya sé que no hace falta que se los recuerde, pero... ¡Mijos! ¡¿Qué?! ¡Se está, está, acabando está acabando el evento! te lo que Y bueno, compis, mientras vamos viendo un gameplay de la mejor arma del mundo, les voy hablando de cuál va a ser el próximo evento que ya tenemos confirmado al 100%. En la Play Store ya salió el anuncio de, que, de cuál será el próximo evento que va a traer una gran novedad. La verdad es que sí. Y bueno, vamos al grano de una vez: el próximo evento será el Demons of the Storm o el Demonios de la Tormenta para los de poco inglés. Y bueno. Bueno, este evento la verdad es que es un evento de recolectables... Y al recolectar cierta cantidad de puntos te conviertes en un demonio... Y bueno, compis, la verdad es que esta forma de jugar ya la habíamos tenido en eventos anteriores... Como el San Patricio y el mismísimo demonios de la tormenta del año pasado... Que por cierto, si lo jugaron, si lo llegaste a jugar... Pues déjalo en los comentarios y deja un like si jugaste este evento... La verdad es que yo no lo pude jugar el año pasado... Pero igual hice mi investigación investigativa, hice mi tarea Y la verdad es que este evento es un evento como cualquier otro de recolectables Solo que te conviertes en un demonio recogiendo cierta cantidad de puntos Y pues bueno la novedad que nos trae este evento Esta sí es una novedad grande que dice que desde ahora probablemente todos los eventos sean así y es que el nuevo evento estará disponible todo el mes todas las recompensas ya no van a haber ninguna semana que semana 1 que 2 que 3 que 4 no ya no van a haber más semanas así no tenemos que esperar para ver las recompensas cada semana sino que saldrá todo de una vez de una buena vez, así que bueno, es una novedad que tiene el juego, la verdad es que le quitaría algo de suspenso, pero está bien, está bien, la verdad es que está bien, a mí me gustaba esperar cada semana, a mí me gustaba en lo personal esperar cada semana a, a las recompensas, así no... Daba algo de suspenso, la verdad, daba algo de suspenso, pero bueno, está bien, esto lo podemos encontrar toda esta información, recuerden que es oficial, confirmada, ya está en la Play Store, abajo del juego, abajo de instalar el juego, ahí ya nos aparecerá esta información, nos aparecerá este anuncio, y pues bueno, la verdad es que yo esta información me enteré por Ian714, este video no sería posible sin él Así que chicos Vayan y se suscriben a su canal Porque la verdad es que estuvo avisando Hace videos muy chéveres Si no están suscritos aún ¿Podría contarse esto como algo de colaboración? No lo sé Para los que estuvieron molestando por ahí Por los comentarios eh, ¿Cuándo es la colaboración con Ian? Pues yo diría que esto puede contar Como una colaboración Claro que sí Como de que no y bueno, recuerden que esta semana este evento ya se está yendo, se está yendo este torment. Así que goza de lo que queda, como diría Homero Simpson. Y pues nada, si no han ganado esta arma, les recomiendo que lo ganen, la arma de esta semana, la arma final. Así que les dejaré una review por si aún no la han conseguido. Y bueno ya eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse si les pareció útil y nada recuerden no salir a la calle porque entre menos gente salga más rápido me atienden en la panadería y listo eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado, un saludo a todos, un saludo a los viejos y nos vemos hasta la próxima.